El póster, parece que está más o menos bien, pero había hecho una representación muy rara, ¿no? Se ven enormes, como gigantes los muñecos, ¿no? No sé, en los de abajo. Sí, sí. Pero es que luego aquí los ponéis como muy chicos, no sé, me ha... Porque una cosa es la, la representación del campo en general, o sea, de, de Vale, vale, sí, sí. Y luego, pues, vale, pues este a lo mejor lo podía haber hecho un poco <risa> más grande para que se viera mejor. Y los otros a lo mejor están más o menos bien, ¿sí? sí eh, los objetivos parece que están bien y a empezar ya los colores y eso parece que también están bien pues venga vale. esto parece que es un juego tradicional a partir de Ibai bueno, es un juego tradicional un poco moderno pero seguro que todos lo hemos jugado alguna vez en casa con algún familiar, algún primo hermano, en fin el juego se llama duelo de globo y básicamente el principal objetivo es que no caiga el globo o sea, en, en golpe alternativo con bueno la pareja que ahora lo asignaré, eh, vaya ahí en golpe alternativo y el, el, el juego consiste en que no caiga el globo. Si cae el globo puntúa o sea, como un partido. Puntúa el, el último. No bueno, eh, sí, o sea, el que pierda, vaya, al que se le caiga el globo. Eh, pues vamos a dividir la clase eh, coger una pareja. O sea, bueno, veniros por aquí. Sí. Poner aquí el círculo en una fila con la pareja de la mano. la pareja de la derecha va cuando no, pero... No, no, la pareja de la, de la izquierda va a ser de la oh, no. eh, eh. así que el, el, principal, el objetivo meta es, eh, aparte de que de el el partido es sumar puntos al equipo principal ¿Ah? o sea, cuando gana un partido va a sumar un punto al, eh, al equipo y bueno, lo vamos a distribuir dos parejas cada y las merdas son básicamente que no se va a levantar para abajo, eh, luego no puede salir de, del campo eh, y no se puede golpear más. Yeah.